En el discurso político se suele hablar mucho de la paz. Se promete, se pide, se exige, se habla de ella como algo etéreo. El problema son todas las interpretaciones alrededor de qué consideramos paz. En el discurso de la hegemonía, la paz es que no pase nada, es que los dejen en paz. Es que la gente no se mueva, no reclame, no sea divergente, no sea plural, que piensen todos iguales de manera que haya paz Y eso es un error. Solemos creer que paz es ausencia de conflictos. Y en democracia, esa materia perdida por los venezolanos, la paz en realidad significa que la sociedad pueda tener instituciones para dirimir conflictos. Es decir, se entiende que los conflictos son cotidianos. Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber ruidos. Lo importante es que haya instituciones, intermediarios, espacios, códigos, maneras para lidiar con esas diferencias y eso se nos olvida. Se nos olvida que hay espacios de negociación, espacios de diálogo. La paz implica que la gente pueda resolver esas cosas que tiene pendiente en un entorno democrático, justo, independiente y que permita la inclusión de todos. Ese es el reto más difícil. Piensen, por ejemplo, que si uno pidiera paz y que no pasara nada, quienes están exigiendo nuevos derechos, no pudiesen llegar a ellos. No hubiese derechos para más personas. Si se pidiera paz y que todo se quede como está, no hubiese algún tipo de resarcimiento para las víctimas, para quienes piden ser reparados, para quienes hoy exigen que este horror que ocurra no le pase a más nadie. La paz, entonces, tiene que ser una construcción, un anhelo, una responsabilidad de todos, exigiendo que los responsables cumplan con el compromiso que adquirieron y quienes han pervertido la norma paguen ante la justicia. La paz entonces no es impunidad ni es olvido, es todo lo contrario, es activa, es incómoda, reclama y sobre todo no se queda callada. Soy Luis Carlos Díaz y análisis como este y mucho más los puedes obtener en patreon.com slash Naki Luis Carlos.